Sobre la melodía Say Studio Yo yeah. encontré yeah. A y desde entonces te busqué yeah, yeah, yeah, yeah. Ya siento el contacto de nuestra boca y de nuestra piel Y desde entonces te busqué yeah, yeah, yeah, yeah. No puedo creerlo que lo volveremos a tener Aquel momento íntimo en el que solo entraron Cuerpos en un cuarto sin corazón, aquel momento íntimo en el que disfrutamos y entregamos en contacto, sexo y sudor.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 De nuestra boca y de nuestra piel Y desde entonces